Avanzamos en esta emisión de la revista Frecuencia 12 ya estamos dando las buenas tardes a Yudelquis Calaña Comunicadora de la agencia Artex aquí en Granma Buenas tardes Buenas tardes Junel. un placer acompañarte Y por supuesto acompañar también a los televidentes en esta ocasión especial Iniciar felicitando a las madres Claro Estaremos celebrando nuestro día a todas esas madres que hacen tanto por nuestra sociedad, por nuestro país y por Y la felicitarla familia. a usted también. Muchísimas gracias. Porque usted es madre. Por partida doble. Siempre y varón, ambos. Bueno, hoy llegamos con muchísima información. Uh -huh. Y nos está acompañando también uno de nuestros colegas de trabajo cantinero, que forma parte de Dulce Mulata, un centro cultural que se estará abriendo dentro de muy poco y lo Barman menciono. Barman de Dulce Mulata. ¿Cómo no? Y lo menciono porque está aquí junto a nosotros, como cortesía de Artex, llega este, este trago de celebración para la madres. Qué bueno, a propósito gracias. también por el aniversario de Artex y a propósito, muchísimas Increíble. gracias por el aniversario de la televisión Brindamos. Oye, parece? Espérate antes de, de brindar, eh, ven acá cómo se llama este trago. Es Cuba Libre. Cuba Libre. Se comercializa allí en Dulce Mulata. En todos los centros de arte Qué bueno, entonces vamos a brindar con el Cuba Muchísima Libre. Salud. Salud y muchas felicidades <ríe> para todas las madres granmenses y cubanas. Si usted me, me ayuda, por favor, para sí, poner ¿no? en, la, en la mesita de cristal y entonces brindar toda la información Artex. Claro. Tiene listos sus centros culturales para recibir a todos los clientes este fin de semana en casa de fiesta, sábado. Desde las 8 de la noche y hasta las 2 de la mañana le estaremos esperando. El domingo, como es habitual, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, mi tumbao, que es otra de nuestras instalaciones, tiene también una oferta de lujo. Viernes plural, mi tumbao siempre habla. Y una me dicen que usted nos visita. Sí, sí. Eh, Desde hace las 4 años, de la tarde. La hace tomada. año, no, que hace años que visito mi tumbao y casa de fiesta. Me gusta mucho. ¿Cómo no? Porque es que artes tiene un sabor diferente cuando sí. se visita. Nuestros trabajadores son muy comprometidos con el servicio que brindan y por eso también se este pasa tan bien Este fin de allí. semana, mi tumbao y casa de fiesta que tienen en Coral. Bueno. Eh, casa de Fiesta, le decía, sábado desde las 8 de la noche a 2 de la mañana Ajá. y el domingo una matiné especial dedicada a las madres. Tenemos ofertas interesantes, tenemos cerveza dispensada, la coctelería a la que estamos acostumbrados y las diferentes ofertas gastronómicas. Recuerde que. Precio antes, de entrada a Casa de Fiesta: 200 pesos. Por persona. Por persona. Ajá. Y estamos también en colaboración con las formas de gestión no estatal. Eso es importante, que también nos ha potenciado claro. las diferentes opciones a brindar. Mi tumbao, viernes, viernes plural, dedicado... A la buena música, música variada con un énfasis particular en la música cubana, aunque siempre estamos midiendo la viernes, temperatura, eso es hoy viernes, pero el sábado tenemos la acostumbrada discotemba, sí. que usted sabe, tenemos público habitual, que Ajá. ya los sábados incluso está ahí, aunque esté lloviendo, aunque las condiciones Reinaldito, no sean Reinaldito, uno de nuestros camarógrafos, no sé si seguirá yendo, pero era de los habituales ahí a la discotemba. Bueno, yo espero que continúe yendo porque sí. cada vez pues mejora muchísimo más el servicio y la calidad. Y el domingo estaremos en Mi Tumbao brindando también un servicio especial y estará la compañía Arte y Moda bajo la Dirección Artística y General de Julio César Chacón. Ajá. Estará también en Mi Tumbao, recuerde, desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Usted sabe que también tenemos un centro cultural en Manzanillo. Sí, como no, uh -huh. este es el. Serenata cubana. Serenata cubana allá en Manzanillo. Serenata cubana estará abriendo sus puertas sábado. De igual modo, 8 de la noche y hasta las 2 de la mañana y el domingo también en matiné. Son ofertas interesantes las que tenemos este fin de semana porque siempre brindamos buen servicio, pero en esta oportunidad llega además con la intención de celebrar a nuestras madres. Ahora, Yudel, había hablado de un concurso uh -huh. que ustedes eh, hicieron a través de las redes sociales y que se va a premiar hoy aquí en el programa. Bueno, aquí me está acompañando ya las explica. Uh -huh. Aquí adentro yo se lo dejo a usted. Sí total imparcialidad, que hay, así que aquí dos, tenemos los nombres, 5, eh, 7... 10 14 nombres, ¿no? Uh -huh. 14 nombres. Ayer justamente estuvimos lanzando este concurso y ya obtuvimos a 14 personas. Consistía en lo siguiente. Usted debía publicar, esa era una publicación en una de las instalaciones de Artex. Uh -huh. eh, debería etiquetarnos a nosotros. Y bueno, pues nada, está aquí formando parte del concurso. Vamos a seleccionar el ganador. que tiene como ¿Qué tenía premio? que hacer el televidente? Sencillamente publicarla en una de nuestras instalaciones. Ah, caramba, qué bueno. Entonces, aquí hay 14 personas. Vamos a ver a quién escogemos para que extraiga de aquí el ganador. A llamar a Yaima que va a ser nuestra, una de nuestras invitadas también hoy Yaima de, de modelo modelo. Asistente también ven acá Yaima por favor pasa aquí al, al set ya porque estamos además vino mi bonita Yaima también Gracias. buenas tardes eh, siéntate aquí cerca ahí qué bueno con Yaima vamos a estar hablando de un curso que está impartiendo la oficina del historiador verdad sí. y trae además a un invitado que llega desde Italia y que está impartiendo este curso para la restauración del papel Entonces, muy interesante muy interesante, que Qué bueno. Yaima escoge de aquí un, una tarjetica. A ver. Yaima prefirió el centro, se fue por el medio Yaima. A ver. Y el Vamos ganador, a ver de ¿quién la Maggi Gross. Maggi Gross Maggie Gross es la ganadora del concurso de Artex. que se lleva Maggi Gross? Bueno, se lleva una entrada ese domingo con un acompañante gratis o a casa de fiesta o a Mitumbao en la instalación que ella decida, que además es habitual de casa de, de Mitumbao. Sí. Maggi es una de las habituales y por supuesto un cóctel de bienvenida como regalo. Bueno, pues ya lo saben. Maggie Gross tiene este regalo cortesía de Artex aquí en Granma. Gracias, Yudelki, muchas felicidades por el Día de las Madres que está ahí al doblar de la esquina. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Yaima, contigo vamos a estar ahorita. Y, y después de la pausa tenemos más.